Y mi padre que se fue a una mi padre que está en mi casa y Mi padre durmiendo, y yo fumo una hostia Y se saca la muele, me la pone en la cara Otra, no me quise en mi ¿Qué pasa? La balona, balona, balona cabrón? la gamba ¡Caramba! Preguntale a tu padre que se siente tener un hijo tan subnormal esto <risa> loco. A ver, no lo sé. El, Hostia, Cristian. Tú el, también haces jiu ¿no, cabrón? Sí. Madre mía, bro. No, este chaval no? lo que pelea hace todo. Entonces, si ¿sí? me van un... ¿Te llevo para Venezuela, me salvas? No. ¿Por qué no bro? No. no. Sigue qué? con mi nota tuya, que no? aquí, mamá. Que te iba. Pero, ¿por qué? Mariscal, tú estás todo bro ¿Eh? vamos a ver, tú Si usted ahí Bro, usted lo que ah, tiene que man. hacer es buscarse una pistola Tanto jiu y tanta ¿Tú? vaina, Una pistola y listo, muerto Tú sigue ahí con tu yakisoba que van, por favor Yo lo quiero ver, una buena mujer, tú, eh Yo lo veo a él con el jiu -jitsu, bro Y... ah, yo digo, muy bien, bro Desperdiciaste tu vida, un tiraco en la cabeza ya está. Sinceramente, no sé qué. Cagalo tú, di hermano. Eh, ¿cramaga para que te la para quitar las armas? Bueno, te disparó desde lejos y ya está. A ver, eso en Venezuela lo va normal, más, Claro, ya eso. Venezuela lo vino normal. alí con una pistola en la calle, pero Hombre, eso es para mí. Yo y tiene los militares encima, ¿sabes? Eso es para mí. Yo tengo tres, pre, pre, pre, pre. No Los militares, los militares del FBI, su puta madre, tienen que ir. Ha... No, aquí pasa algo gordo y no vi, viene un carro. de suerte. Yo necesito ayuda, bro, la verdad. Y sí, sí, viene sí. hasta los geos. Otra robada, hermano. Me siento... Bro, yo no llevo ni una puta kill, sí, bro. Ustedes me están robando no, no. todas las kills. La Esta me la dejan a mí, bro. Pueden ser. <Risas> me, roba aquí, me, me roban las kills, Oh, no bueno, no, bueno. huevo, no anda, me mato un huevo. <risa> <risa> Soy una Eche puta perra, hermano. ¿Cómo lo dicen ustedes en la vida real, Romeo? Claro que claro, sí. si me llamo así. No, pero sí. si, te si, te si te dicen subnormal, el abrucho, no sé. La farola, el pararrayo, según el día. mariscales! Me, me, me llaman la gamba, los cabrones. Maricante, fuiste Porque de chicos, de chicos, como jugábamos al fútbol, corría como una gamba. <ríe> Literalmente. Corría de puntillas, loco, parecía una gamba. Me llaman así, los cabrones. Literalmente, voy por mi pueblo y van, gamba, cabrón. La gamba. Te lo juro, hermano. Te quedaste así, Romeo. Solamente. Ya tenéis mute. Ahora vengo, chaval. Venga, vaya con Dios. Aquí en Andalucía, eso se de poner Tiki tiquiquís. Ahí en Cádiz no se sé, marijazo, por aquí... Aquí en Granada, tío, todo el puto no, mundo. No, no, no, no. No, que no, <ríe> no, no, no. <ríe> no. Que dices, que dice, aquí, aquí en Granada, todo el mundo con motes. Aquí igual que en Cádiz. en ¿De qué parte eres de Cádiz? A uno le llaman el coreano, a otro le llaman la escobilla, a otro le llaman el palillo, hermano... Mi primer riendo... tío. Estoy mirando, estoy mirando, Para Tú, Tú rompe dentista clase. Ya, a ver si es dentista clase. Te quito una muela así de rápido. Tienes a tolores, avísame. <risa> <risa> <risa> y mi padre, se pone a vacilar. Y mi padre, el está en mi casa, mi padre durmiendo, que fumó una hostia. <risa> y, se, y se saca la muela y me la pone en la cara otra. ¿no? Este traje al que se creía, bro. Este traje al que se creía, se creía? eres un normal, te creía, es un normal, Creo que eres... Béchame, cabrón. Es eh, verdad, no, bro. Ahora, ahora se lo contamos. Dale, no, ¿Sí no, A ver, si el venezolano interviene. Dale, eh... porque la partida. Si, si intervengo, bro, ahora, ahora, ahora se calla. Si no, xenofobia. Y ya está. Xenofobia. <risa> O de... yo que sé, no, O sea, de encima de que me roban el oro, me, no me dejan hablar, de verdad. Sí, ver ver Hay gente por aquí, ¿verdad? Es que me roban el oro, dice. Hombre, me lo robaron, hombre. Hay que admitir las cosas como son. Mira, me gusta robar kill. Mira mi daño y mira mi kill. A ver, sinceramente, creo que Nicolás Maduro en estas lecciones va a salir ganador. <ríe> hombre, siempre sale ganador. <ríe> Ni balas ¿no? sí, Cuando dijo lo de este son dos Uso usó en El de pero que hizo PNS. Creo que es un paso que Ese te está, ¿Sí está mal de la cabeza si tiene balas Siempre, bro. Ese está. Hombre, mira ese ciudadano. No te puedo esperar mucho. Es un ciudadano, el Edu. Madre mía, bro. Si, yo soy no, no, no, un ciudadano. Está, soy un ciudadano ejemplar, bro. Por favor. ¿Qué dices? Ve comprando la pistola, Edu. ¿Para matar, la a tu, para matar a tu amigo? Sí, ya. Mano, mano te van a faltar para pelarme la verga. ¿Pero qué verga vas a tener? Si tú tienes una vagina de la más grande ejercicio. Mira, la que no en tu vida, porque está en una cueva, campeón. Un saludo. sí Hay que buscarla, bro. Hay que buscarla con una lupa para encontrarla, lo pequeña que es. Pues mira, por lo menos puedo llegar a tener algo que tú seguramente ni en vez Hombre, MF lo que pasa ver, es que yo tuve el dinero para la operación, cosa que tú no tuviste. Ya, bueno, te doy cuenta que en el país hay más dinero. Me dirías como loco, cabrón. Me dirías como loco <risa> para robarme, <risa> la que puta. Claro, bro. No, pero esta vez era yo, era él. El... Ah, el... Yo sigo pensando que... Pero ¿a quién sí, le importa tú, lo que tú, sigas pensando? Esto, a nadie le importa. por qué? Cuando vayas por Granada te voy a llamar Vamos. <risa> y nos leamos hostia, ¿te imaginas? Yo como el mariscal no, no, y lo peleo. Yo como el mariscal no, no, lo peleo. Le van a quitar las tapas, hijos de puta. Ah, sí, eso lo vi. Sí, sí, sí, van sí, a sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, tío, eso. No puede ser, no? mano. Se me, bro. Yo capaz de sí. que voy allí y me, me de comer. Sí, sí, tío, eso. El arte de Andalucía, tú cómo vas a quitar eso. Aquí no vale una bala, una bala, te parmilla para hacer el churriana Te va a sitio que Granada se de tapa y pinza de pruebas por 20 euros No, el problema es que las tapas, en teoría, es lo que están representando gastronómicamente a Granada Y eso no lo quieren hacer, quieren que Granada se representen gastronómicamente de otra manera Y lo que... Y lo que... Comparamos gastronomía española con venezolana A ver, bro Tú, tú, tú, tú pruebas la comida venezolana no, lo, como como, lo digo, como allí no hay nada, pues por eso lo digo a ah, ver, nada, nada, un poquito. Activo, bro, a el bit. A el bit. Eh, primos que cogen con primos, y ya está, es lo no, único que hay. Claro, por eso oh. no asiste tú. No. No. Ahí te ha dado, Christian, ahí te ha dado, hermano. Cállate ahí te ha dado. Coño, Christian, bro. Okay, y yo, mi mejor amigo flyover, se llamaba Christian. Pero me a hecho llorar, bro. Ahí vale. está dado y hay que. Yo tengo una tajeta de esa, tío. Eso es lo que hace. Esa <risa> es para vender cocaína, bro. En <risa> <risa> la esquina. Que <risa> la vi, que buena. Qué bueno, tío. bueno, maravilloso, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No me le hago, va a probar eso, que no me ibas a probar esa esquina. Este concentrado, bebé, concentrado, man. concentrado. No, chicos, el entrenador no está jugando nadie, bro. No, o sea, aquí estamos más detrás de que otra cosa. Lo, lo que pasa es que nosotros estamos jugando unos partidos.